Buenas amigos y amigas de Grande Premio. Hoy venimos a hablar sobre el futuro de un piloto que ya hace más de un año que no está en la parrilla de Fórmula 1. Y se trata de Nico Hulkenberg, uno de los talentos eh, más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en los últimos años y que se encuentra en una situación un poco complicada con su futuro. Por ello, hoy en el 10 hablaremos sobre qué opciones puede tener Nico Hulkenberg dentro o fuera de la Fórmula 1. Como veníamos comentando anteriormente eh, hoy, hoy toca hablar sobre nico hulkenberg un piloto que pues realmente parece que está en el olvido de muchos de los aficionados de la fórmula 1 y por desgracia también de, de equipos y, y de pilotos de la parrilla actual y es que nico hulkenberg pues a día de hoy está fuera de la, de la parrilla de, de fórmula 1 no consiguió ni en 2020 ni en 2021 un, un hueco dentro de, de los 10 equipos de, de la categoría reina y por ello pues, se encuentra en una situación como de paro, sin trabajo y sin saber muy bien qué puede deparar su futuro. El año pasado, una vez salió de, del equipo Renault, eh, se quedó sin equipo. No obstante, gracias a la pandemia de COVID-19 tuvo la oportunidad de disputar hasta tres carreras a lo largo de la temporada para suplir a Sergio Pérez y a Lance Stroll en el equipo Racing Point. Eh, esta alianza, que ya viene anteriormente por su paso por Forge India, eh, se pues, continuó esta temporada, pero con el, con el rol de piloto de pruebas, solo estando en el simulador y sin poder ni disputar ni un solo minuto en la pista. Aún así, seguramente, en caso de que en una de estas seis carreras restantes, alguno de los dos pilotos oficiales de Aston Martin se encontrara mal, o tuviese que ser baja del Gran Premio, seguramente sería el piloto alemán el que le supliría. No obstante, por ahora, no parece que. va, Todo indica que no parece que vayamos a ver a Nico Hülkenberg de nuevo en la Fórmula 1. Llegados a este punto, un piloto con tanto talento, con tanto recorrido en la categoría reina y en otras categorías, y es que Nico Hülkenberg, a sus 34 años, pues acumula muchas temporadas de Fórmula 1 desde el año 2010 hasta el año 2019, eh, pasó por equipos como pues, Williams en su año de debut, donde logró esa pole majestuosa en el Gran Premio de Brasil, pero también tuvo pasos eh, no tan buenos con el equipo Force India, con el equipo Racing Point, eh, con el equipo Sauber en la temporada 2013 y finalmente en Renault eh, en los últimos años. Eh, no obstante, una de las cosas que siempre muchos aficionados han pedido es ese podio de Nico Hulkenberg en la Fórmula 1, que parece que, a lo mejor, nunca más eh, logramos ver. Y es que es lo que veníamos diciendo. El piloto alemán ya tiene 34 años, ya se encuentra en una fase avanzada para su trayectoria deportiva y, realmente, si las puertas no se abren en la Fórmula 1 es porque no se van a abrir y, por ello, pues, tal vez la mejor opción es mirar en el horizonte, mirar puertas, puertas más allá, más allá de, de la Fórmula 1 y, por qué no, buscar una categoría competitiva y emocionante para continuar su, su trayectoria deportiva. En este aspecto, pues, nos encontramos que ayer eh, salió la noticia de que Nico Hülkenberg debutará, no de forma oficial, pero sí eh, su primera toma de contacto al volante de un coche de la IndyCar Series, la competición de monoplazas americana, que, bueno, un, recientemente hemos tenido muchos explotos de Fórmula 1 que han pasado por allí ni que sea de forma puntual como fue el caso de Fernando Alonso disputando dos ediciones de las 500 millas de Indianapolis y con otros ex pilotos pues que una vez han visto terminada su estancia en la Fórmula 1 pues, han optado por pasar a, a los Estados Unidos y disputar la competición eh, de forma total o de forma parcial. El caso más reciente pues eh, que también ha sido más mencionado fue el de Román Grosjean que disputó varias carreras esta temporada, incluso subiendo al podio en algunas de ellas y que ya ha confirmado su presencia para la próxima temporada en uno de los mejores equipos como, como es Andretti. Eh, aparte de él, pues tenemos otros nombres eh, que, de, que seguramente os sonarán de su paso por la Fórmula 1, como recientemente han sido Ericsson, Marcus Ericsson Takuma Sato, Alexander Rossi, eh, más atrás fue también Juan Pablo Montoya, eh, bueno, son hombres que, que bueno han, han optado ese camino para, para irse a, a los Estados Unidos y buscar una oportunidad allí y en muchos casos pues eh, ha salido bien y realmente pues eh, personalmente creo que Nico Hulkenberg a su edad y vista la situación y el panorama eh, que tiene es lo, lo mejor que puede optar, es seguramente la mejor opción que tiene por delante. Eh, Hulk ya ya estuvo también en otras categorías eh, él es campeón de la GP2 Series en 2019 lo que le abrió las puertas a la Fórmula 1 pero además, estando en el equipo Force India eh, disputó también las 24 horas de Le Mans con Porsche en, 2000, en 2015 y se lleva la victoria la victoria absoluta en el llp 1 y, y realmente pues, es un logro que está al alcance de pocos y es que estamos hablando de un talento que Puede optar a mucho, pero realmente ha tenido mucha mala suerte a lo largo de su trayectoria deportiva. Nunca ha podido dar ese paso final a un equipo puntero en el que seguramente lo hubiésemos visto luchar por victorias, podios e incluso campeonatos en la Fórmula 1. El talento está, lo ha demostrado en muchas ocasiones y realmente eh, yo estoy seguro de que si fuese a la indicar, sea en el coche que sea, daría mucha guerra y sin duda pues... Eh, allí yo creo que sí que lograría esos podios, esas victorias y quién sabe si luchar por también campeonatos. A día de hoy pues lo único, es, lo único que se sabe es que el próximo lunes participará en el test de, de novatos de la IndyCar donde participarán varios pilotos que no han rodado nunca en este monoplaza y él tendrá la ocasión de hacerlo con McLaren, con Arro McLaren el equipo que ya tiene confirmado a Pato Howard y a Félix Rosenberg para la temporada que viene, pero que se habla de una posibilidad de, una posi de un posible tercer coche para la próxima temporada, no, discute, no disputaría la temporada entera, pero sí que podría ya hacer las primeras participaciones eh, en el equipo, en un equipo que ha luchado esta temporada por el campeonato con Pato Howard, así que sería una muy buena oportunidad para Hulkenberg para pues tener esas primeras tomas de contacto, una competición muy nueva. Eh, seguramente Hulkenberg eh, se podría adaptar bastante bien a trazados mixtos, a trazados urbanos incluso, y sí que sería pues una novedad, una experiencia a, a testear, a, a probar, que serían los óvalos. Eh, una vez a, llegados a este punto, pues rumores, sitios, eh, siguen habiendo en la parrilla de la Indicar. a tiempo completo seguramente se están cerrando las puertas, pero sí que a tiempo parcial podría también, ¿por qué no? Intentar recalar en equipos como Ed Carpenter o Foyt que también eh, están aún decidiendo qué pilotos colocar. En el caso de Ed Carpenter también han habido algunos rumores que la han situado allí, y tan, solos, son, tan solo han confirmado a DK. Entonces. Aún hay puertas. Tiene la oportunidad. Y yo realmente creo que es el camino cierto de Nico Hulkenberg. Eh, la Fórmula 1 es muy bonita. Pero una vez pasa tu tiempo, seguramente ya no vuelve. Y ese es el caso de Nico Hulkenberg por desgracia, porque es un piloto que yo creo que todos queríamos ver ganar, ver subir al podio, pero no ha tenido la suerte, no ha tenido la fortuna y seguramente eh, nunca más va a llegar. Y por qué no, en una categoría de gran prestigio como es la IndyCar, con muchas pruebas emblemáticas como es las 500 millas de Indianapolis, Bulkemer aún podría lograr grandes victorias y, por qué no, dar mucha guerra en un campeonato muy igualado y muy emocionante. Por ello, la decisión correcta, Nico, seguramente sería cruzar el charco e irse a los Estados Unidos, a la IndyCar.